Thank <laughs> you. Contemplamos a la Familia Franciscana en nuestros días. La Familia de San Francisco con los Flailes, la Tercera Orden. La Orden de, de laicos, la Orden de los Consagrados. Contemplamos también la Orden de Santa Clara, las Hermanas clarisas, haciendo vida a cada día el ideal franciscano. El seguimiento de Jesús, la escucha de la palabra, la vivencia de los consejos evangélicos, la pobreza, la obediencia, la castidad. Oremos con las vocaciones de la iglesia y en nuestra comunidad parroquial. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.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 Señor, danos vocaciones, danos religiosas, religiosos, sacerdotes santos, matrimonios santos que construyan tu reino en nuestro mundo. Amén. Santa Clara de Asís, por San Francisco de Asís, el invierno y en la nieve floreció en rosal. El invierno y en la nieve floreció el rosal. Alma franciscana, llama de oración, búsqueda constante, deshuce de su sede Dios, porque nos ofrece la fraternidad. Dios te da su fortaleza, sol de claridad. Dios te da su fortaleza, sol de claridad. Todos. Clara, Clara, Clara, trigo, lino y luz. Clara, Clara, Clara, Clara esposa de Jesús. Clara, Clara, Clara, Clara, alma de cristal. El invierno y en la nieve floreció el rosal. El invierno y en la nieve floreció el rosal. Contemplemos a Francisco, el hermano de todos El hermano universal Francisco que se ha hecho hermano de todos Y ha llevado esta buena noticia a todo el mundo Cristianos, no cristianos A todo hombre de buena voluntad se dirige Francisco también hoy Para invitarnos y recordarnos que somos hermanos todos Siguiendo a Jesús el evangelio viviente, el evangelio para todos lo contemplamos haciendo de toda la humanidad una sola familia oremos por todos los pueblos de la tierra oremos por la paz en todo el mundo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino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 San Francisco de Asís Sagrada Familia de Nazaret por nosotros Estando allá ahora con oh, mucha devoción Tus manos me contaron